Leer, leer leer datos como ese no sé a qué se debe no sé no sé si hay un exceso de de, de la oferta de, de la, de, perdón de la, de la demanda y no, y no hay tanta oferta no sé cuál es el, no sé cuál es la razón es una cifra tan apabullante que cuesta ponerle explicarla si tú explicas que hay un 92 de abogados en paro Creo que habría, que habría un consejo de Estado para, para debatir cómo es posible que haya un 92 de señores licenciados en paro. Es que el 92% es engañoso, ¿eh? Ya, Mucho cuidado. Bueno. El 92% es engañoso, porque el 92% es la gente que no puede vivir absolutamente nada. los que, que, es lo que tienen otro trabajo. Pero del 92% sí. al 98, sí. del 92% al 98... ...no ganan más de 15.000, de 12.000 euros sí, al año... ¿eh? Sí. ...y una persona con 12.000 euros al año no Eso se ve... Son, tal. ...esos son los que Entonces, ...los que verdaderamente ganan más... ...de 30.000 euros al año... ...son el 2,1% de los sí. actores... ...esos son los que ganan más sí. de... ...de 30.000 euros al año... ...que ya bueno, pues puede... Puedes vivir, el problema es que como esta profesión nunca te ofrece una continuidad, tú no puedes hacer carrera con esta profesión, yeah. porque yo lo, lo digo porque es como si en cualquier profesión cada mes tú tuvieras que hacer un examen para ver si estás capacitado para desarrollar tu profesión o no. Bueno, yo comencé haciendo prácticas. Mis comienzos fueron en los colegios, cuando las actividades escolares sí que se le daba también una importancia a la cultura. Cuando eso fue decayendo, pues buscamos otra alternativa, que era estudiar y trabajar, porque aquí también jugamos con otra con bueno, otra baza también interesante, que cuando quieres estudiar y no tampoco tienes recursos, tienes que trabajar. Entonces yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Eh, tenía también bueno, que buscarme otra alternativa, como te digo, y en este caso, pues, asociaciones de amas de casa, tercera edad, discapacitados, jóvenes. Yo creo que he tocado todos los, todos los campos ya y... La verdad es que una experiencia estupenda pero siempre te queda ahí que lo que realmente tú quieres hacer es otra cosa. Sí, bueno, tengo un cuello, pero me lo dieron hace, hace dos semanas o tres, no sé. No, no, y además no creo que cambie nada, ¿eh? no, no creo que eso... Eso es un, es un regalo que me han hecho a un trabajo que ya hice hace más de dos años, o, o casi dos años. Eh, absolutamente el regalo real fue hacer el personaje, hacer la película, participar en una gran película como El hombre de las mil caras con... Un, un reparto fantástico con un director incre increíble como es Alberto Rodríguez. Ese es el regalo que hay en nuestra profesión, los premios, premiar a quién es el, el mejor músico, quién es el mejor pintor, quién es el mejor actor. son tan subjetivo que nunca te lo puedes tomar como una supermedalla que te han puesto. No, la medalla en, este, en esta profesión ya sabemos todos cuál es, que es seguir currando, que, que haya trabajo al día siguiente. Y afortunadamente en mi caso pues tengo trabajo, eh, estoy preparando una serie, eh, no me puedo quejar. Desde luego, soy el último indicado para quejarme en cómo me ha tratado la profesión, habiendo pasado, sin duda, momentos, momentos delicados. ¿no? Cuando, las, cuando Los hombres de Paco acabó, eh, prácticamente tenía, teníamos cerrado, incluso negociado y todo, una, una serie que iba a empezar dos meses después. Eh, esa serie se fue retrasando retrasando hasta que desapareció al desaparecer la serie me dijeron no te preocupes que tenemos otra para dentro de tres meses que estamos probando y ahí estás también sigues esperando esperando y esa también se cae eso te lleva a un año aproximadamente, año y pico en el que estás primero atado a, a una productora que te ha ofrecido un trabajo y que, y que has dicho que sí y, y cuando ese trabajo se cae, porque no tenemos ningún tipo de, de seguridad ni nadie nos dice bueno si se queda el trabajo pues te damos tanto o, te, o, o mientras sale te pagamos una nómina, eso no existe en nuestro sector así que te tiras a lo tonto a lo tonto un año y pico esperando y sin ni siquiera poder aceptar cosas saliendo de proyecto decir no porque empiezo esto tal o sea, es muy complicado es muy... es un... es un, una profesión realmente compleja y y necesita de, de tener unas bases mentales y familiares, incluso de amigos de tu familia, tus, tus hermanos, tus padres. Tener un buen, un, una buena base para poder bandear todo lo que esta profesión te va dando, quitando, regalando. Eso sí, todo se olvida cuando sobre el telón y sales ahí, ahí ya. No hay, no hay precariedad, no hay nada. y Es emoción pura y, y, y vocación. Realmente lo que me gustaría es trabajar más, <ríe> si puedo vivir de esto vivo solo de esto pero si necesito otra ayuda pues no tengo ningún problema, pero sí necesito trabajar más, porque ese es el gran problema, trabajamos poco y, y, y claro por eso vivimos de otras cosas, porque trabajamos poco, hay muy poco trabajo y siempre trabajan los mismos, aquí se ponen de moda unos cuantos y, y trabajan con esos cuantos durante un tiempo, luego otros cuantos y trabajan con esos cuantos durante todo el tiempo y tienes que estar siempre encima y aún así pues consigues lo que consigues, pero claro, eh, y estás contento cuando un año has hecho más cosas que el anterior, porque sí, te ilusionas y porque ya eres mayor y, y claro, ya tampoco te, te, te hundes, estás ahí siempre y tienes también mucha más fuerza y, y sabes que tienes también, no vas a parar nunca, pero claro, trabajamos muy poco, en general, muy poco. ¿Qué es lo que me gustaría? Pues trabajar muchísimo más, aunque algunos días no trabaje, aunque algunos meses no trabaje, pero trabajar muchísimo más. Y, por supuesto, es cosas interesantes, claro, porque aquí hay que coger todo lo que te dan también, porque no hay trabajo. Pero no es lo, lo, lo ideal, lo ideal sería poder decir yo hasta incluso voy a elegir lo que yo quiero y lo que no, pues poder decir que no. Pero, fíjate, como está el panorama, pues que me gustaría? Sobre todo trabajar mucho más. aquí se está, se está intentando cargarse a la profesión. Audiovisual, cero. Cero. No se puede hacer audiovisual en Murcia, por lo menos hasta ahora. No hay nada que, que se pueda hacer. O sea, no hay ayudas, no hay incentivos, no hay nada. Y, eh, y el teatro, había muchas cosas y poco a poco se han ido reduciendo y prácticamente ahora mismo las compañías murcianas llevan dos o tres meses sin, sin pisar los teatros, los teatros de Murcia. Esporádicamente alguna puede actuar en... ...en alguno y tal, pero eh, la cosa está precaria, precaria... ...y es una pena, porque está demostrado que el audiovisual... ...cada, cada euro que la, que la Administración invierte en audiovisual... ...le revierte como mínimo a la Administración cuatro euros... ...en, pues, en venta del producto, en el IVA... ...en la seguridad social de, de los que trabajan... Eh, ...y en los gastos luego indirectos que puede haber... ...de lo que representa una producción... Es un negocio rentable, donde no hay mucho más rentable que infinidad de industrias en las que en este país se, se, se invierte. Ha evolucionado mucho el, el, nuestra profesión. Por un lado el audiovisual se ha disparado, hay muchísimo más, eh, más trabajo dentro del audiovisual o aparentemente hay más trabajo porque se hacen más productos, más, más series, más, hay más canales, muchísimos. Eh, eso ha, ha evolucionado favorablemente, digamos. Pero por, en, en medio de todo esto pues hemos sufrido la tan nombrada crisis que ha hecho que todo nuestro sector, igual que prácticamente cualquier sector eh, industrial, eh, se vea afectado por, por, por la precariedad, por, por los bajos salarios, la reducción de los salarios prácticamente a la mitad. Eh, lo que antes se hacía una sesión en televisión que se podría hacer por eh, rondaba los 700, 800 euros, ahora están ofreciendo, llegan a ofrecer 300, 400... Yo no sé si en igual, al igual que en cualquier otro, en todos los demás sectores de la economía, pues eh, ha habido quien se ha aprovechado de esa tan, tan nombrada crisis para, para bajar, bajar los salarios y para sin necesidad igual. ¿no? Entonces no, no, no sé muy bien cuáles son las razones de que, de que los sueldos se hayan dividido prácticamente en dos, desde el 2007 a, al 2017 en 10 años. Me llamaron para hacer un, un anuncio aquí en Murcia, un, video, bueno, un anuncio para Internet y tal, y le pedí lo que marca el convenio. El convenio ahora mismo incluye el audiovisual y le pedí lo que marca el convenio. ...me dijeron que ya me dirían algo... ...el anuncio lo ha hecho otro compañero... ...a un precio... ...el otro día... Eh, ...porque yo lo, lo comenté en una asamblea que tuvimos... ...y el compañero vino y me dijo... ...lo he hecho yo... ...digo, ¿y qué? ...dice, pues todavía no me han pagado... ...y no sé si me van a pagar... ...ese es el problema, ¿no? Mercado Negro... Eh, ...quiero decir, no hay porque... ...o sea, no hay... Eh, ...como... El, el, ...el trabajo del actor es muy visual... Entonces, eh, las producciones necesitan un dinero y cuando tú haces una producción que quieres que quiere explotarla comercialmente, tienes que regirte al convenio. Porque si no, eh, las uniones de actores, la federación a nivel nacional se echa encima y para la producción. Pueden, pueden hacerse producciones pequeñas que luego no van a llegar a ningún sitio, no que no se, que no se ajusten a, a convenio. Eh, el problema está en que, en que los propios actores trabajemos en producciones por debajo de convenios, porque te estás tirando piedras contra ti mismo. ¿no? Eh, la, el otro día otro compañero me llamó y me dijo «Oye, Salvador, que me han llamado para hacer una, un anuncio, un vídeo corporativo, eh, ¿cuánto dinero le tengo que pedir?». Le dije lo que estipulaba el convenio, se lo pidió y se lo han dado. Si él no llega a consultarme, a lo mejor le hubiera pedido pues, una... Décima parte, yo que sé, de lo que, de lo que está establecido en los ¿no? Y sin embargo se lo han dado. O sea, le han dicho que sí. O sea, si no exigen, no te dan. Y yo siempre digo lo mismo. Si vas a trabajar por debajo de convenios, si vas a trabajar en unas condiciones precarias, dedícate a otra cosa, búscate otra cosa, porque nunca te vas a poder ganar la vida con esta profesión. Pero... Creo que cuando... Bueno, en la vida tiene... En la vida... A veces uno empieza a trabajar en lo que quiere y después estudia o estudia y luego no puede trabajar en lo que quiere. No sé, la vida da muchos tumbos y, y la vida te da también muchos palos y aprendes de cosas que te van sucediendo en el camino. Yo creo que eso que te comentaba era porque eh, te das cuenta realmente de que no hay nada, cómo es posible que todo el mundo se realice haciendo otras cosas tan aparentemente sencilla, y que a ti no te puedan llenar. Es decir, ¿por qué no me puede a mí gustar sentarme delante de un ordenador y ser feliz? Y tener mi y sacarme una oposición, ¿no? Y ser feliz. Y, y decir, tengo mi nómina de 1.500 euros, lo que sea. Y no me caliento la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Pues yo creo que si eso no le pasa a todo el mundo, es porque tú vienes destinado a otra cosa. Y yo creo que con el paso del tiempo, ya cuando tienes una edad, no puede ser que estés constantemente haciendo cosas, probando y haciendo cosas, y que nada, te y que solo estés feliz y disfrutando en un sitio determinado. Para mí eso es una señal, que eso no significa que vayas a... Porque ya, como te he dicho, es muy complicado trabajar en esto. Pero sí que te das cuenta de que ahí hay algo, que algo está pasando. Y que depende de ti. Depende de mucha gente, pero también de ti. O sea, es una profesión muy, muy complicada en ese sentido porque, porque aparte no te ofrece ninguna, ninguna continuidad ni ninguna, ninguna garantía. El hecho tú ahora mismo hay gente, compañeros, que están haciendo series y que están con un personaje fijo en una serie. Mañana se les acaba el personaje en esa serie y si de pronto no los llaman, no los llaman, no los llaman... No critico a los actores por coger mucho trabajo, ¿no? todo lo contrario. Si yo pudiera, haría lo mismo. Quiero decir, si a ti te ofrecen personajes, tú los haces. ¿El problema dónde está? Para mí, ¿el problema dónde está? El otro día vimos que el Gobierno tiene que aprobar una ley para privatizar la, lo de los estibadores, lo de los que descargan los containers en los, en, los bar, en los puertos. ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ...pasó una cosa... ...y es que todos los activadores se pusieron de acuerdo... ...ha habido huelga de activadores por todos lados... ...han montado un pollo de tres pares de narices... ...de vez en cuando... ...los mineros vemos que montan unos pollos... ...de tres pares de narices... ...de hecho, hace ahora... ...cinco o seis años hicieron una marcha... ...desde Asturias hasta Madrid... ...que bueno, a mitad camino se cortó... ...porque les dieron el gobierno, le dio lo que tenían... ...cuántas huelgas hemos visto durante la crisis de actores? ¿Cuántas huelgas hemos visto de técnicos de audiovisual? ¿Cuántas huelgas hemos visto de estudiantes de audiovisual que salgan a la calle a reclamar lo que luego no van a tener porque el Gobierno no se los da? ¿Cuántas? Ninguna. ¿Por qué nos van a dar algo? ¿Por qué el, el, la Administración se va a preocupar de un gremio que no reclama? Pues oh, tranquilo, si no reclamáis, pues ahí estáis. Ese es uno de los principales problemas.